En la Universidad de Aracusana, se presentan muy diversos recursos tecnológicos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes. En este caso, en la experiencia educativa de cálculo de una variable, se presenta el video con el título de Límite de una función discontinua. Se establece la función a la cual se le aplicará el concepto de límite. Para este video, la función de x es igual al cociente del cuadrado de la variable x menos 9 como numerador y como denominador se tiene a x menos 3. En este caso se tiene una función que es discontinua cuando x es igual a 3. Al aplicarle el concepto matemático de límite a esta función, cuando x tiende al valor de 3, la expresión quedaría como el límite de la razón de x cuadrada menos 9 en el numerador y de x menos 3 en el denominador, cuando la variable x se aproxima al valor de 3. El paso inicial para determinar si una función tiene límite es realizar la sustitución en la variable del valor al cual tiende esta, es decir, en el numerador en lugar de x cuadrada se colocaría 3 al cuadrado. En el denominador en lugar de x se colocaría 3. Esto nos indicaría 3 al cuadrado menos 9 en el numerador y en el denominador 3 menos 3. Esto daría una expresión en la cual en el numerador se tendría 9 menos 9 y en el denominador 3 menos 3. Realizando las operaciones expresadas, nos quedaría en el numerador el valor de 0, al igual que en el denominador. Al no obtener un valor real de esta sustitución, nos queda una forma indeterminada, por lo cual debemos proceder al siguiente paso. Como se obtuvo una forma indeterminada en el paso anterior, uno de los procedimientos algebraicos más comunes para evitar esta indeterminación es aplicar algunos de los casos de factorización en donde esto sea posible. Esto es con el propósito de simplificar la expresión contenida en la función y tratar de transformarla en una más sencilla. En este caso, el numerador contiene una diferencia de cuadrados la cual se puede factorizar en un producto de dos binomios conjugados, siendo estos binomios x-3 y x-3. Esta factorización del numerador nos facilita la simplificación o transformación de la función, debido a que en el numerador, tanto como en el denominador, se tiene la misma expresión algebraica x-3 lo cual nos permitiría cancelarla. Por lo que el límite de la función original quedaría expresada como el límite del binomio x más 3, cuando x tiende al valor de 3. Una vez que se ha realizado la simplificación de la función, se procede a sustituir en la variable el valor al cual tiende esta, lo cual nos quedaría 3 más 3. Por lo que, la suma de estos dos valores nos indica el límite de la función original. Debemos observar que al obtener un valor real, se puede concluir lo siguiente. El límite de la función original cuando la variable se aproxima al valor de 3 es igual con 6.